Llamamos a la comunidad internacional a que se una al desconocimiento y el rechazo a esta asamblea nacional ilegítima. ¿Los jueces de esta corte acuerdan ordenar la extradición a Alex Saab Naim Morán a Estados Unidos? Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como chisme aquí siempre lo contamos como primicia. Antes de empezar y una vez más no se les olvide suscribirse a nuestro canal, Activa la campanita y como siempre compartirlo con todos sus amigos en redes sociales Ahora sí, comencemos con nuestras noticias del día de hoy En los últimos resultados, John Off se adjudicó la victoria en la elección de Georgia que le daría a los demócratas el control del Senado de Estados Unidos Una vez hecho el proceso, los conteos al 98% le dan una diferencia de más de 15 mil votos sobre el republicano David Perdu pero los grandes medios todavía no lo han declarado como un resultado. Este miércoles el candidato demócrata John Offs se adjudicó la victoria en la segunda elección senatorial celebrante el martes en Georgia, un triunfo que si se confirma, este le dará el control de la Cámara Alta al partido del presidente Joe Biden. Las palabras del candidato demócrata fueron las siguientes, Georgia, gracias por la confianza que me han otorgado dijo en una breve declaración, donde los grandes medios estadounidenses aún no lo han dado como ganador. Sin embargo, John Offs agradece la victoria ante el Senado Republicano David Perdue. Ya hecho los conteos al 98%, Offs tiene el 50.2% de los votos, mientras que su rival llega a un 49.8% con una diferencia de más de 15 mil sufragios. En noviembre Joe Biden ganó en este estado por un margen de 12.000 votos sobre Donald Trump. Unas horas atrás también se proclamó el triunfo del demócrata Rafael Warnock, quien derrotó a la senadora republicana Kelly Loeffler en los comicios de la segunda vuelta en el estado, que todo indica según las proyecciones de los principales medios de comunicación, se convertiría en el primer afroamericano de Georgia en la Cámara Alta. A raíz de estos hechos, la conformación del Senado queda dividida exactamente en 50, pero el desempate es decidido por la vicepresidenta, que quedará en manos claramente de Kamala Harris, que a partir del 20 de enero inicia. Con ello, las dos cámaras del Congreso tendrían mayoría demócrata y allanan el camino para que Joe Biden pueda nombrar su gabinete y avanzar en varias de las reformas prometidas en su campaña. Como bien lo vimos, el presidente saliente Donald Trump había intentado animar a los republicanos a salir en masa a votar, teniendo en cuenta que la participación suele bajar en elecciones legislativas. El problema iniciaba en el momento en que enviaba mensajes conflictivos al denunciar un presunto fraude del sistema electoral en los comicios presidenciales, lo que restaba credibilidad en sus simpatizantes. La doble derrota sería un golpe muy duro en un estado tradicionalmente conservador y que marca la difícil tarea de los republicanos en la era post El nuevo monetario Joe Biden tiene previsto hablar con sus seguidores este miércoles en Washington, los cuales han empezado a reunirse cerca de la Casa Blanca ante una fuerte presencia policial en el marco de la reunión del congreso en la que se debe confirmar formalmente los votos electorales conseguidos por el demócrata en las presidenciales de noviembre que son 300 votos contra 232 votos en segunda noticia otro de los grandes en manifestarse fue el grupo de lima quien anunció que no reconoce la legitimidad ni la legalidad de la asamblea nacional chavista hacemos un llamado a la comunidad internacional a que se una el desconocimiento de la misma y entre todos apoyemos los esfuerzos para la recuperación de la democracia a los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela dice la carta firmada por 12 países de América Latina no podemos apoyar una asamblea nacional producto de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre de 2020 organizadas por el gobierno dictatorial ilegítimo de Nicolás dice la carta firmada por Brasil, Canadá chile colombia costa rica ecuador el salvador guatemala haití honduras paraguay y perú aún así después de lo acontecido y recibiendo el rechazo de la comunidad internacional alzando retratos de hugo chávez y el prócer independista simón bolívar el chavismo retomó este martes el control del parlamento de venezuela el grupo de lima además reitera que reconoce la existencia de la comisión delegada encabezada por su legítima Junta Directiva, establecida por la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó. Esto es una alerta. Llamamos a la comunidad internacional a que se una al desconocimiento y el rechazo a esta Asamblea Nacional ilegítima. Destacamos en este sentido la importancia de buscar convergencias con otros actores internacionales para canalizar una respuesta común que contribuya con el logro de estos objetivos. Dice el cuarto punto de la carta. De igual manera, el grupo de países hace un llamado a los actores locales e internacionales para que privilegien los intereses del pueblo venezolano y se comprometan con un proceso de transición que ayude a dar una solución realmente a la grave crisis social, política, económica y humanitaria que padece el país caribe. El gobierno dictatorial de Nicolás ha instalado una asamblea que carece de toda legitimidad y que tuvo origen en una elección fraudulenta, como bien lo sabemos fueron las palabras del canciller chileno Andrés Ayamán en referencia a los comicios legislativos del pasado 6 de diciembre en Venezuela sin embargo y por otra parte otros 23 estados apoyaron fuertemente a la represión chavista luego de que decidieran enviar a sus delegaciones diplomáticas a la juramentación de la nueva Asamblea Nacional de Nicolás que se instaló en el Parlamento de Venezuela tras las elecciones fraudulentas celebradas el pasado 6 de diciembre entre los países figuran latinoamericanos, caribeños, africanos y asiáticos En este grupo pueden verse a naciones afines ideológicamente con la represión que mantiene negociados históricos Los países en este caso que apoyaron a la represión chavista fueron los siguientes Estasía, Cuba, Nicaragua, Turquía, Arabia Saudita, Iraníes, el país asiático, Bolivia, Trinidad y Tobago Egipto, Vietnam, Rusia, India, Bielorrusia, Dominica, Argentina, Barbados, Guinea Ecuatorial, México, Palestina, Argelia, Qatar y Abjasia. Para algunos analistas, este apoyo convalida el golpe legislativo que el Palacio de Miraflores ejecutó a fines de 2020. Tristemente. Jorge Rodríguez fue elegido por la represión de Nicolás para comandar ese órgano legislativo. Rodríguez se desempeñaba como ministro de la comunicación del gobierno chavista. En tercera noticia, de manera sorpresiva, un avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a Cabo Verde tras aprobarse la extradición del empresario colombiano Alex Sa. El martes aterrizó un avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos a la isla de Cabo Verde, Lugar donde se encuentra detenido Alex Saab, el empresario colombiano acusado de ser el testaferro del represor venezolano Nicolás Y volvió a despegar por la tarde en dirección noreste El fugaz viaje tuvo un lugar poco después de que la justicia del país africano accediera a extraditar al hombre vinculado al chavismo El avión Gulfstream G550 matrícula N708JH Arribó al aeropuerto internacional Amilcar Cabral de la Isla del Sal a la 1:25 hora de Venezuela. La misma fuente señala que el Gulfstream G550 volvió a despegar a las 6:12 hora local desde el aeropuerto Amilcar Cabral en Cabo Verde, aparentemente en dirección a Estados Unidos. No hay información al momento sobre si Saab estaría volando en su interior. Como lo habíamos anunciado por este medio, esta nave ya había estado en Cabo Verde el pasado 1 de noviembre. Su llegada en este entonces había encendido las alarmas de una posible extradición de Saab a Estados Unidos. El Tribunal de Apelación Cabo Verdeano de Barlavinto decidió el lunes dar a luz verde la extradición de Estados Unidos del empresario colombiano. Inmediatamente se produce la llegada el pasado martes del avión del Departamento de Justicia a la isla africana. Verificados que se cumplan los requisitos legales, los jueces de esta corte acuerdan ordenar la extradición a Alex Saab a Estados Unidos, a fin de ejercer juzgado allí por ocho delitos. El gobierno dictatorial de Nicolás, el cual considera su detención arbitraria, pidió en septiembre una medida humanitaria para el empresario de 49 años, alegando que había sufrido maltrato y torga según él. El bufete de abogados de Saab aseguraron que la decisión de este lunes declara un desafío directo a la orden del Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Saab, que cumplió 49 años el pasado 21 de diciembre, siempre se mantuvo bajo perfil hasta que apareció en la prensa, cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Nicolás evidentemente. Por su parte, el funcionario del gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los clave el empresario colombiano y tres hijastos de Nicolás se lucraron al parecer de cientos de millones de dólares. Claramente, Washington, que es el primero que ejerce presión internacional contra Nicolás, a quien tilda de represor, ha impuesto sanciones contra 15 empresas vinculadas a Saab, incluidas en una lista negra estadounidense como beneficiarios. De ser hallados culpables se enfrentan hasta 20 años de prisión. Bueno amigos, esto ha sido todo el día de hoy. Espero que se suscriban a nuestro canal, que lo compartan con todos sus amigos y también que activen la campanita. En otra oportunidad estaremos con más noticias. Chao, chao.